¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con las épicas aventuras de nuestro nórdico favorito, de Valheim Hoy vamos a ir al pantano, estamos preparados y vamos a ir al pantano eh, Tuve grabando ya lo del pantano, pero o grabé 10 minutos enseñando la nueva base y todo, no, vamos directamente al pantano ya Tirador al del pantano y os voy a enseñar todo lo que tengo, voy a hacer un breve, un breve resumen Y luego ya os enseño la casa, primero vamos a ir por el pantano a un poquillo y luego vamos a ir a la casa Y eh, nada, vamos Vamos para adentro Bueno, a ver, os explico, estoy aquí encondido Vale, porque me encondí Para dejarlo aquí, el personaje A ver, ¿qué pasa? Está siendo... ahora, que estaba cargando Aquí al lado, pero creo que se va a ser de noche En el caso de estamos al lado del pantano Ya tengo tengo opciones para el veneno Me he hecho Me he hecho el set de... Lo diré de de bronce Tenemos un montón de vida Sobre todo el veneno hay lo que importa Y nada Y al pantano mm, Se pasa de noche No me gustaría ir al pantano de noche Porque Salen enemigos muy hijos de su madre Y no sé cómo de noche Si yo cuando viniera de día Mismo por el tiempo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé. Bueno, vamos alcano Y a ver lo que, para ir pichillando Y preparar el camino Porque hay que preparar el camino Para no pillar el agua Lo mayor Por la senguijuala Vamos para allá. Yo lo que hago para preparar camino a esto. Porque hay unas sanguijuada que, que ocupen el veneno. Y aunque tengo el antiveneno, que dura 10 minutos, pero no es tampoco cuestión de jugándola, ¿no? Yo en cuanto entre y veamos un poquito cómo va el tema, pues ya vamos en eh, lo que es eso. Pues vamos, eh... sí soy así, de, de precavido. O de tonto, ¿ves? Es que se va a pasar el tiempo, claro. Es que como... Iba, iba bien de... De descansar Pero como... De hace un día para otro Se ve que el tiempo pasa distinto Y demás Pero bueno Vamos a preparar esto Voy a la casa, duermo Y nos vamos que ir a la de nuevo, ¿vale? Por lo mismo ahora Voy a enseñar la casa Bueno, al final sí he entrado, ¿sabéis? Aunque se pasa de noche Sí he entrado Estoy viendo este árbol Que no sé para qué vale No voy a engañar Vale No sé si se puede talar No se sé si puede talar No sé si es... Si es decorado vamos bueno, no tengo ni idea No tengo ni idea de lo que es esto, la verdad. Pero bueno, el caso es que. Tampoco es para tanto el pantano. No sé. Eso que te digo. Corteza ancestral. También. Lo que. Lo suyo es coger todo lo posible para poder eh, eh, abrir nuevas. Eh, nuevas construcciones. Vamos, nuevas cosillas para, para construir. Es la idea a ver... Todo lo que podamos construir Para mejorar Porque aquí lo que mola es... Aquí lo que hay que pillar es chatarra o que quiero chatarra era... No eh, Metal Mira, ahí a la mierda Que macho voy no pasa nada Me he hecho eso Que supuestamente... Supuestamente me, de, me debería de proteger un montón del veneno Y no lo protege tanto, ¿sabéis? Pero bueno, vámonos Bueno, vámonos para casa a, a pillar a fuerza Porque aquí, aquí no puedo Además, ya, ya, ya se ha hecho de noche Vámonos para casa Bueno, pues ya hemos descansado, ¿vale? Os voy a enseñar la casita en nada Este sería el salón El gran salón Me... sí Es que tengo que decirlo me, la, me he pasado con la con, la, con, la, con las dimensiones Lo admito. Pero vamos, mi idea luego es pandir Que juego solo, no sé para qué voy a pandirlo Mi idea era poner aquí todo para, constru para construir, para guardarlo Pero al final he hecho otra cosa estoy así Y aquí tengo esto desordenadísimo, pero bueno El caso, el caso El caso es que por aquí salimos fuera Aquí tengo la zona de, de crafteo Donde tengo para, para El cardero para cocinar Aquí para fermentar Y hacer lo de veneno, vale La de, la de, para resistir el veneno Que es muy necesario para ir al pantano, por cierto Aunque bueno, no me ha Sí, me ha aguantado Supuestamente pone aquí El veneno te hace, ah, vale, menos daño modificador de daño, muy resistente para su veneno, vale, que me hace muy resistente No me hace inmune Me pone muy resistente, porque la verdad es que el veneno quita tela Aquí para reparar Todo lo de cobre Y bueno Y aquí toda la fundición Esto, eso va a ir cambiado Aquí, voy a, aquí tengo a mis abejicas. Y por aquí pondré lo que sería eh, Los lo cultivos Me he venido aquí porque aquí tengo Un montón de materiales, como estáis viendo Un montón de cobre, que bueno, al final no va a usarlo Pero se va a ir usando poco a poco eh, Llanuras, pantano Aquí va pantano Y aquí montaña Seguramente de este, de este pantano me tendré que ir a este Pero creo que es que conecta, porque por aquí Creo que es que conecta por aquí Pero ya veré, de esta manera vamos a explorar este pantano y si vemos que es pequeñito, no hay, no hay Lo que hay tiene que haber, que eso, la mamorra, eh, es la mazmorra algo que hay ahí Nos venimos, nos venimos a este El caso es que hoy el pantano hay que explorarlo, sí o sí ¿Y qué más? Pues bueno, eh, aquí pondré el puerto Por aquí pondré el puerto Está todo construido con la idea de eso de Que sea, pues, eso Aquí aprendí que la madera se pudre en la, la interperie, hay que, hay que poner el tejado Pero no se pudre como que se rompe Sino que se queda a mitad de vida Porque yo aquí va a ser un torreón También aprendí que la, la tacatas de madera es una mierda Y ahí hay que poner esto Espera, coño, hay que poner... Ya me otra vez a confundir Hay que poner... Esto, la postres de tronco Para que aguante mucho el peso Si no, no aguanta el peso Absolutamente nada Como veis, está todo hecho con postres de tronco Para que aguante el peso Aquí está la entrada principal Que iba a venir por aquí con el carro Para de coger materiales, pero tonto de mí Que al final le, le pongo por ahí Pero bueno, ya ven esto como lo hago Aquí hay un foso que ya había aquí Que estoy aprovechando por si alguno algún troll viene Que no va a venir nadie, porque yo tengo todo limpio y ya está Este es mi pequeño castillo vikingo medieval ¿Medio qué? ¿Vale? Bueno, vamos para el pantano Y nos vemos ya ahora Ahora que hay de día y ya estamos descansados, ¿vale? A ver qué tal Aquí tengo que hacer un puente No sé Para unirlo y... más ilusión ilusión hacer un puente, ¿por qué no? Para decir, he hecho un puente No sé, ya vale ya veré vale. Bueno, ya está, era... Era una nota mental para que no sepáis. Por si alguna vez veis un puente es porque le he hecho que me ha dado la ganas hacer puente. No, porque la verdad... Bueno, bueno. Vamos para allá. Bueno, pues... Aquí estamos. Ya he visto... Ya sepa qué son esas pútulas, Ya sepa para qué son de árbol, ya, ya me he informado. Es eh, una cosa se recolecta para fabricar un buen arco y otra cosilla. Pero claro, me hace falta mucho y me hace falta hierro. Metal, así que ahora mismo... Y para cogerla, que crea una escalera y llegar. Mira, mira, mira, mira, ahí hay uno. Voy a ponerme ya esto. ¿Vale? No sé si es con el pico. ¿Qué sí. hago? Me va, me va a atacar su mierda. Vale. Eso es. Supuestamente el veneno... Bueno, sí. Quita poco. A ver, quita, pero quita poco Ahí está, que me he traído Me he traído de, de Asilax, ¿eh? La paga, que quiero saber esa chicha, anda víscera Bueno, no se ve tan grande como... A ver, se ve grande Pero yo lo que quiero es la mazmorra Voy a evitar tocar Evitar, mira ahí. Eso yo no lo he hecho. Eso, eso está ahí. Evitar tocar el agua. Aunque tengo protección del veneno, pero bueno. Me en eso que es como carne. Ahí hay otro, otro Draug. Lo bueno que está mi amigo los ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que vengo preparado, eh eh, Semilla de nabo ¡Ah, para plantar nabo! ¡Qué guay! Siempre he querido plantar plantar nabo Le digo plantar nabo Vamos a ver Mira su árbol, ¿no? Eso se ve que decoración Abeto A abeto Nada, eso de la decoración eh, He conseguido corteza milenaria Pero mmm, me deja fabricar un, una hoguera grande Pero no sé qué uso ¿Era para tener un pedazo de hoguera? Vamos, no os voy a engañar, eh Acá ven A la mierda Ya no me dais miedo Ya no me dais miedo Aunque la verdad es que lo que me mató Fue la otra vez fue un fantasma Bueno, fue la mezcla del fantasma La mezcla del, del veneno fue la, la verdad que fue mezcla de todo todo bueno, aquí Pues ya está Yo, yo morí ma, mal antes Que había Porque Se ve que hay realmente Un montón de barcos Que fueron donde yo morí Pero bueno Pantanico no era tampoco como para Eh patán No era tampoco para no pa tanto Patán que Uno de mis seguidores, para tanto acero, dijo, dijo que iba a entrar el, el juego por el, por el, por el pantano. Pero tampoco, como para tirar cosas, no sé. Ahí está, ¿qué pasa, amiguito? No, no corra. Oye, si ¿sí estáis por aquí, ¿es porque hay una, lo que yo estoy buscando? ¿O es pura casualidad? ¿Qué estáis aquí espaneado Porque estoy buscando una mazmorra Lo que no sé es que están aquí por pura casualidad O hay es que está por aquí eso De todas maneras se ve, que es grande Para eso llevo la llave Encima No Aquí no está eso yo quiero yo que voy a, voy a tener que ir al otro al otro pantano aquí hay draw de feo. venga dame dame comida por bueno, aquí voy a por donde yo cruzo para ir bueno, no voy a por donde yo cruzo pero más o menos es. Eh. ¿En serio? Ah, pues había tirado la pluma. Yo pregunto, sin ¿sang juela, ¿qué leche hace mordiendo ahí? No sé. Pues nada, chicos. Vámonos. Un otro pantano, ¿no? Porque aquí estamos viendo que no hay nada interesante. Vale, sí, está la madera esa. Que ahora vamos a fabricar la hoguera. A ver qué hace. La hoguera grande, que la veamos. ¿Vale? Pues yo creo que ya está. A ver, que para allá hay más pantano. Pero que no, no hay indicio de que haya lo que yo estoy buscando. Mira, hay, hay una, una mierda de esa. ¿Dónde está? Ahí está. Nada más que me he tomado lo del veneno, ¿sabéis? Señor tío cae aquí como... Ahí está mi barco ¡Jo! Ahí está mi barco Por aquí, Ahí fue donde morí Es como, es como la niña de curva Ahí fue donde morí La sejuela, esta Iro. A la mierda De la... una maldita Vale me quedo sin comida Pues bueno, vamos a ir ¿Se ha hecho de noche? No, se puede haber hecho de noche, ¿no? Porque estoy muy adentro Lodo Oye, el lodo lo quiero eh, el, el, el, el lodo lo quiero ¿En serio? El lodo lo quiero y ahí hay otro drag. Voy a matarlo Porque me da para comida ¿Y eso sí lo quiero yo? ¿eh? ¿Eso sí lo quiero yo? esa Vísceras ¡Vámonos! ¡Señores! Venga, me salgo de aquí del pantano Y ahora seguimos Pues cuando estemos Pues en tierra firme Yo que sé, ¿vale? Venga, ahora, ahora nos vemos Si no, si no muero Vaya lío en el que me acabo de meter Vaya lío en el que me acabo de meter. Se ha hecho de noche. Súper de noche. Y estoy rodeado de, de gris sucio. Me voy, me voy, me voy. Me voy corriendo. Venga, se ha hecho de noche muy rápido? Me voy. Porque hay demasiado y tampoco no me dan ítem que me hagan falta. Así que, no venga. No, vamos, vamos, vamos para casa a dormir. Bueno, ya nos hemos despertado y vamos a recuento de lo que hemos pillado. Nos hemos pillado vicosidad. Huele a pez fermentado. Que es lo de... El gulk, que como se dice en inglés, que para fabricar lo que hay que fabricar Bueno, fabricar una, una, una cosa Lodo, que no sé para qué vale el lodo ¿Para qué lo no quiere? <risa> <coughs> <coughs> Ni idea Semilla de nabo, que vamos a cultivarla Para ver el nabo, pues, si podemos cocinar algo que me dé la pena Pues mira Y, eh, Bolsa de sangre Quedan es una senjuela. Esto vale para fabricar la poción con resistencia al frío. Que no hará falta para ir al siguiente bioma que en la montaña. Y después de la montaña viene. Eh, el, esto eh, pa, pa, pa, lo diré. Eh, la zanura. Bien, para poder usar esto hace falta carne. Carne, así que vamos a ir en nada. Voy a ir, voy a cultivar eso. Y voy a ir a por carne. Vale, vamos a hacerlo fuera de cámara para que no estéis aquí chupándome como, chupa como hago yo todo eso. la verdad. Y también vamos a investigar para qué vale la hoguera grande Porque ahora ya me he tomado una mierda esa, sin creer. Porque puedo fabricar esto, hoguera grande Esto No sé para qué Será por el simple hecho de tener un pedazo de hoguera Decir, mira qué pedazo de hoguera tengo No sé, pero vamos a ver eh, eso Para crear qué vale la hoguera grande Y ya está Ahora nos vemos bueno, vamos a construir la, la hoguera esta para pa, pa, pa que vale. O oh, ya está, un fuego. Ah, puedo quemar cosas. Por ejemplo La piedra, ¿puedo quemar la piedra? Vale ¿Puedo quemar? O sea, vamos a quemar Esto Voy pues Hombre, esto mola para hacer un torreón y que se vea el fuego de lejos Pero lo veo un poco Ñe En ¿Tan, tan contenta Vale, digo, ese fuego le va a asustar, no creo que eso sea tan Bueno, pues ya está chicos Vamos a ir a, a, a hacerme salchicha Y nos vamos en el pantano Bueno, ya estamos aquí Voy con mucha vida y voy me encuentro aquí esto, perfecto Mira, para poder farmearlo No es la mazmorra del pantano Sabéis, pero es una, es una cámara funeraria que bueno, que se puede farmear para consigo si Vamos a apuntarla Aquí, eh, mazmorra, yo pongo mazmorra, yo ya me entiendo lo que es y ya está Bueno, vamos a entrar al pantano Vamos a ver lo que hay y nuestro objetivo es encontrar eh, la mazmorra del pantano, que no me acuerdo cómo se llama. Para poder usar la llave y poder conseguir metal. El objetivo del pantano es conseguir metal para poder eh, hacer la cantera, trabajar en la piedra, etc, etc, etc. Ese es el verdadero objetivo del pantano. Y bueno, eh, y para ello pues vamos a poner ya una, una poción de esta. Y a dale caña. Con mucho cuidado. Y ya está. No, no, no, no. no nos queda otra. Vamos a dejar aquí que lo veáis. Me voy a par de seguro, ¿sabéis? Porque aquí. Este, este es el grande. Este pantalón no es el grande. Pero tengo que encontrar eso sí o sí. Lo bueno es que tengo mucha vida, tengo las pociones, tengo un equipo decente. Allí, allí, está al final, ya lo he visto. Y allá hay otro. Creo que sí. Vamos va y para allá. Me pillas más cerca. Mira, mira, mira, mira, mira. Esa es. No, ese para saber dónde está el, el boss Hay abeja ¿Y eso qué polla, eh? Vamos a morir Vamos a morir Woah <laughs> Ha ha Vamos ¿Me da ahí? ¿No me dais? Pues yo sí lo voy a dar ¿Para ¿Para que no salgan, sabéis? Ahora sí Venga Al que más le temo es Al élite Al élite es Al que más le temo Porque tiene pinta de ser Fortote El otro mierda Y menos mal que llevo flecha de silax, ¿Sabéis? Que hace un poco más de pupa Vamos Tecame, tacame, te tacame. Te ¡Ale! Y esto es para saber dónde está el El, el otro voz Que está Tuétano la higiene tengo que atrapar para por el a por el mierda ese. Pero bueno, ya está. Que aquí... Flecha ponzoñosa. Hostia, pues mira. Y hueso pálido. Hueso gig gigante, mundoso. Material nuevo, pues... ¿Y eso de ahí qué es? Eh? Pero eso no salen... <risa> a ver. Aquí voy a poner un portal. Aquí. Llamado pantano. Porque lo veo esto muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy. Y por si muero, poder venir rápidamente por todo. Yo creo que esto como avanzadilla está bien. Le he algo. Uy. Acá ven. Jude. Pues creía que esto era lo que yo estoy buscando. ¿Puedo, puedo taparlo No voy a construir ahora mismo Ah, no puedo taparlo Pues muy bien sí, Ahí está, eso es lo que yo quiero Yo creo que lo más sabio Es coger Y hacernos aquí ya el. Hacernos aquí el portal Antes de que se vuelva Antes de que se cae de noche Porque de noche salen los fantasmas y hace mucha pupa aquí. Así que, amiguitos, ya hemos visto el pantano. Ya hemos localizado nuestro objetivo que está ahí enfrente y, obviamente, eh, eh, está ahí. Vamos a tomar nota. Ahí. Vamos a ponerlo así. Mazmorra. Así que, chavales, en el siguiente episodio vamos a ver esto. Vamos a ir a la mamorra a ver si conseguimos metal y fabricamos por lo que hay que fabricar. Yo por lo, lo pronto lo que voy a hacer es crear aquí el portal para que esté aquí y no, bueno, y no, y eso. Y, ya tú que podías podía haberlo creado, pero bueno, iré para por los materiales, me volveré y ahora vamos a el portal. Así que chavales, ya sabéis, en el próximo vídeo veremos qué ocurre en el pantano. Gracias, un fuerte like, suscribiros y hasta la próxima. Chao.